o que así de importantes son las reflexiones que se hacen y el análisis que se estuvo haciendo con el aporte no solo del señor gobernador, de los alcaldes, de las autoridades de militares y de policía que están en el territorio, de los mandos nacionales de las fuerzas militares y de la policía. También de los directores de instituciones nacionales que tienen asiento en el territorio, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, igualmente con la presencia del director de la Unidad Nacional de Protección. En fin, un, una concurrencia realmente amplia para analizar con toda la, la, la profundidad y el detalle requerido una situación inicialmente vinculada con, con el problema que viven los ganaderos en el departamento y en el tema específico del abigeato. Escuchamos a varios representantes del gremio ganadero, presidentes de, de federaciones, eh, de varios municipios del departamento, sobre lo que ha significado para ellos este verdadero flagelo de la Vigeato. la El conocimiento para la adopción de acciones, de mecanismos, de proyectos, planes que tienen que eh, idearse para su ejecución eh, en esta región del país. Pero igualmente examinamos un tema que es de suma gravedad en el departamento y es el tema de los homicidios, el incremento tan elevado de homicidios más del 60% ya es una cifra inconcebible y entonces pensaba e inclusive preguntaba al, al comandante de la región de policía ¿por qué Barranquilla? hoy estuvimos en el Consejo de Seguridad en Barranquilla en la mañana optimismo, planteamientos muy positivos de alcaldes, del secretario del, del interior, de la gobernación, una expectativa, digámoslo así, entusiasta por lo que se mostraba con las políticas que se vienen desarrollando en Barranquilla y su área metropolitana. ...que han significado en las últimas dos semanas un trabajo realmente muy exitoso de las autoridades... ...con decrecimiento en temas de, de homicidios casi que en, en caída libre. Y le preguntaba al mismo general Urquijo por qué Sucre, por qué Cincelejo está en una situación tan diferente... Y ese fue otro de los elementos de, de análisis, que, en fin, y para no extenderme mucho, ha tenido importantes compromisos de parte de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Importantes compromisos, por lo menos en cuatro frentes. Respecto de la Vigeato con eh, un, un plan que debe además construirse con los propios ganaderos, para lo que, así como en Barranquilla, que irá una delegación de las direcciones de, de investigación, de inteligencia, de carabineros, de antinarcóticos, el día lunes a Cincelejo llegará el jueves para hacer la evaluación con sectores afectados como los ganaderos, pero también con los alcaldes, con el gobernador del departamento en la definición de planes estratégicos que tienen que impulsarse para poder contrarrestar el tema del abigeato, el tema de los homicidios, el de las extorsiones y el del narcotráfico. Sucre, lamentablemente, es un camino, una ruta gigantesca de salida de la droga hacia la costa caribe. Y lamentablemente, los resultados que vimos de incautaciones, ...son bajísimos, podríamos decir prácticamente nulos. Cinco kilos de cocaína en tres meses con fuerzas militares y de policía. Pero en eso afortunadamente, y esta es la importancia de los consejos de seguridad... ...ese conocimiento particular específico en una realidad concreta... ...ha llevado a que, por ejemplo, el señor almirante Cubides, comandante de la Armada dispone que la Armada, que tiene un puesto terrestre más o menos eh, adentro, va a llevarlo a la costa. Es por el sector de San Onofre, de manera que impida esa salida de droga. Lo planteaban varias autoridades, el propio gobernador, eh, alcaldes, si se controla San Onofre en narcotráfico, es realmente un golpe gigantesco a particularmente el Clan del Golfo. Señor Ministro, ¿se pensará entonces en una comisión especial para combatir el Esto es precisamente en, lo que, en el plan que van a elaborar, el plan estratégico que se va a elaborar con las mesas que a partir del jueves se desarrollarán, se definirán en los cuatro temas particulares. Y entonces, en lo que quedamos es que en 15 días una comisión del Ministerio de Defensa, igualmente del despacho del Ministerio, del Ministro, pero igualmente con delegados de Fuerzas Militares y de Policía desde Bogotá, vendrá a hacer seguimiento para definir, para revisar, para conocer estas medidas que se deben adoptar la próxima semana. Señor ministro, con el tema de los homicidios que a la fecha van 91 casos, quisiera saber qué contexto o qué informe recibió usted relacionado con ello, porque lo no que ocurre es que cada vez que asesinan a una persona eh, sale a reducir que tenía TPR. ¿Usted es un hombre que viene de, de proyectar sentencias en este país? ¿Quiere decir entonces que todo aquel que tiene antecedentes debe morir? Fue un punto precisamente que tocamos. Sí, se planteó que de 90 homicidios, 76 de los muertos eh, tenían anotaciones penales. Y lo que planteamos en el Consejo de Seguridad es que toda vida es valiosa, aún de quienes tengan anotaciones o antecedentes penales inclusive es valiosa la vida de quienes están cometiendo actualmente delitos y cuando nosotros afirmamos con el gobierno que colombia tiene que hacer una potencia mundial de la vida es de la vida de todos no de la vida de los que no hayan tenido una participación en algún delito entonces convinimos esto naturalmente es un dato que puede interesar para la investigación criminal porque podría ser que en virtud del propósito de los, de los eh, acciones que realiza eh, el clan del golfo particularmente pero también con organizaciones de delincuencia común muertes puedan obedecer a temas de control de territorios de rutas en el tema del microtráfico, porque en algo que también se, se planteaba del alto consumo de drogas que se va registrando en el departamento. Entonces, eh, poder tener como datos para la investigación, pero no para la justificación de las muertes. Este elemento es importante. El compromiso es... Independientemente de quién sea potencial víctima, vamos a afectar, vamos a defender la vida. ¿De qué, ¿De qué una de que van a ir a... Vienen para, inicialmente el jueves, para las mesas que van a adelantar con ganaderos, para el tema de, de avijeatos, pero con gobernación y con alcaldías. Vienen de la DIPOL, que es la inteligencia de la policía, de la DIJIN, que es investigación de, de policía, de DIRAN, que es antinarcótico, de carabineros, de antiextorsión y secuestro. Eh, también vienen de, de planeación, porque dentro de lo que está planteado en la, en la construcción de una subestación para lo que se necesita que los eh, expertos, los ingenieros, los profesionales de la policía hagan revisión de terreno que ha sido ofrecido desde el pasado. Eh, tal vez es en Cincelejo, si no recuerdo mal. Para, para Chocho, justamente. Ministro, a ustedes presentaron ocho puntos el gobernador y los alcaldes de esos ocho puntos en concreto ¿cuáles son viables? digamos en qué no habría una posibilidad real actual de acuerdo con lo que fue planteado hay un requerimiento para una eh, metropolitana de la policía en Cincelejo el general Tito Castellanos, encargado actualmente de la dirección de la Policía Nacional, ha dicho que no es posible ahora, sobre todo por temas presupuestales, una metropolitana que se está estableciendo en, en Valledupar, que ha demandado de la policía 122 mil millones de pesos, decía, eh, ahora tenemos que buscar cómo programar el establecimiento de de una base antinarcóticos, que se va empezando con, con esta decisión del almirante Cubides de trasladar el puesto, que significa además la construcción en, en San Onofre de, de este puesto, esa sí es ya una, una realidad en, la, en el compromiso asumido por el señor almirante Cubides. En el incremento de pie de fuerza, lo que se ha planteado, porque es una demanda además en todo el país, lo que dispuso inclusive en el mismo Consejo de Seguridad en Comunicación que estableció el general eh, Tito Castellanos con la dirección de incorporación de la policía, que para Sucre se incrementara un 300% en la incorporación de nuevos policías. Y en esto además... ...en la colaboración que solicitó a todas las autoridades civiles, a, las, a los alcaldes... ...para promover esta incorporación en un propósito que se va a extender eh, en todo el país... ...pero que particularmente ya fue definido para Sucre, ese incremento de incorporación en el 300%. Un reclamo desde la Dirección Seccional de Fiscalías... ...relacionado con la policía judicial, con la SIGIN, que ha sido, eh, han sido retirados cerca de 20 efectivos de la SIGIN, ...pero con la explicación del general Castellanos que fueron llamados a curso de ascenso... ...y que luego de, este, de finalizado el curso de ascenso, entonces regresará a alguna proporción, no se sabe si los 20 pero que regresará alguna proporción con una con un propósito que, que tenemos muy definido es fortalecer la inteligencia, fortalecer la investigación y fortalecer también la operatividad. Ese fue, es, es un planteamiento que entonces es objeto de, de análisis de parte de, de fuerzas militares, pero sí fue efectivamente un planteamiento. Está prevista la creación del Comando Conjunto número 5, que puede solucionar dificultades de esta naturaleza. ¿Hasta dónde llega la jurisdicción de la Armada? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción del Ejército? En esto de lo que hemos escuchado también en algunas partes. La generación como de unas zonas grises en las que cada uno reclama que la competencia es del otro, por lo menos que no tiene la propia. Todo esto se logra superar con los comandos conjuntos que, como lo anunció el general Ospina, va a establecerse para esta región. Señor Ministro, lo más afectado se esta y seguridad ha sido el sector turístico. ¿Qué planes tendría entonces para recuperar a todos estos turistas que nos visitaban? Incluso en Semana Santa, las playas solas, la, los hoteles solos, en fin, ellos han sido los más afectados. Bueno, yo veía que Coveñas tuvo una afluencia bastante ¿cuánto? ah bueno, pero se veía sí, no, pero estamos hablando de Sucre no de San Andrés, en lo que hay además otras circunstancias que son conocidas por todos como este problema de las aerolíneas pero, pero en general en, en general cuando se tienen planes definidos de esta naturaleza cómo se van a generar, cómo se van a desarrollar todo esto naturalmente que incide en un clima de seguridad. Lo que esperamos es que estos planes que se estructuran la próxima semana, pero que además de lo que viene se intensifica dados los, los compromisos y señalamientos puntuales, por ejemplo, como en esto del tema del narcotráfico, todo eso va a incidir en el mejoramiento problema de turismo tiene mucho que ver justamente con la inseguridad que, que se vive en un territorio el presidente Gustavo Petro dispuso así como para Caucasia y el nordeste antioqueño de el copamiento territorial que implica la declaratoria de guerra que así debe ser con el Clan del Golfo, lo que después de, de las acciones que se realizaron contra la minería, la gran minería ilegal y la reacción que el Clan del Golfo generó presionando a muchas comunidades en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, además por sus propios intereses que eran realmente los afectados con este ataque a la gran minería ilegal, ...el presidente dispuso entonces para el Bajo Cauca y el Nordeste... ...un copamiento territorial que se mantiene con 12.000 efectivos... ...aún hoy, 8.055 de fuerzas militares y 4.000 de la Policía Nacional. Y en esa oportunidad el presidente además indicó a los señores comandantes... ...de las fuerzas militares y director de la Policía Nacional que era necesario... Organizar también el plan de copamiento particularmente para Sucre fue una de las menciones específicas que hizo Córdoba Sucre, Urabá, Chocó y esto ahora también el, el general Ospina quien por estos días está encargado hasta mañana debe ser del comando general de las fuerzas militares el comandante del ejército para, para esto de, del copamiento entonces eh, naturalmente que va a poner en ejecución esta disposición presidencial Que con el general Giraldo, que es el comandante general, digamos lo titular de las fuerzas militares Empezar a eh, disponer ese plan de copamiento Esto de generar control del territorio, el control legal, el control legítimo de nuestras fuerzas armadas es una condición también necesaria igualmente para generar espacios de desarrollo. Se trató igualmente en el Consejo de Seguridad y es un planteamiento que el gobierno viene haciendo para asumir una política de progreso social en todos los territorios de manera que a la presencia activa efectiva eficaz de la fuerza pública esté también la presencia en general del gobierno en temas que son de beneficio para la comunidad de salud de educación de vivienda de agricultura los ministerios que denominamos el gabinete social de, del gobierno que entonces Igualmente en el diseño de, de proyectos y programas específicos, pero que van muy de la mano con este control territorial que tiene que hacer la fuerza pública, con un compromiso también. Y es que la fuerza pública, con todo su sacrificio, con toda su acción y con toda su capacidad, además, no puede ser el único factor de mejoramiento de los territorios. Lo que permite. Una transformación de los territorios que es en lo que estamos empeñados es que los programas sociales del gobierno puedan tener desarrollo en esos mismos territorios que afortunadamente la fuerza pública va consolidando su control. Muchas gracias.